Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo video del Rincón del Ford Hoy vamos a usar por primera vez este soplete voy a, voy a soldar por primera vez en mi vida Así que bueno, acompáñenme a ver cómo quedó Espero que les pueda gustar el video Y que cualquier duda o comentario me lo dejen Gracias, nos vemos No este es un, un pedazo que tengo que soldar acá, la pinza, voy a cortar esos cables de paso todo lo que yo tengo grabado me sirve para como referencia de, de cómo van los cables así que bueno, tengo que hacer este pedazo acá Mira el punto de la lava, mira, se va con el tema ya, recién me di cuenta que la diferencia entre la chapa, de, la chapa del chasis con la chapa del capó. Claro, con el chapa a tiene que trabajar sobre el chapa a Pero pues no se calentó más. Esa chapa por ejemplo está muy, muy sucia, a lo que tiene, la chapa de la otra. La chapa sucia, viste? No, para, según si la ven limpia se pidió. We'll I'm on a high, yeah. yeah.